Hola, Hola bien bienvenidos to Universal Studios Studio in Japan. Woo! Woo! I'm so excited. Whoa. Te Uy, estamos muy emocionados, En sí. fin <risa> <risa> <risa> <risa> <Okay>, mas... <risa> ¿Cómo a We San Francisco, Amityville, Hollywood, Waterworld, or Jurassic Park. Oh, we New York as well. ¿Cómo ¿a Potter? Ah, ah, ah, a es 그렇지 아하 uh 칼레? -huh. 여기 호워드! 응 가자! 하이! 가자! 아니야, 다녀야! 우리 아침 밥 먹어야 돼! 아, 내가 배고파! <웃음> <웃음> Vamos a desayunar en Beverly Hills! 여기는 철립도 안이 네, 준비하네! Day 2! Vamos a desayunar en Beverly Hills! Con panza llena, corazón contento y ahora vamos camino a Hogwarts. ¡Sí! Y sí. packagemsa. Wow, se entra a través de un bosque y eso que se escucha es la emoción de Hayato. Es La primera vez que viene a nuestro a nuestra escuela, dice. Sí. sí. Hemos llegado. Aquí está mi niño chiquito. Do te acuerdas de esto en el No. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es Yo no ¿Qué es Then track a forward! see sí, ah, There you go! Kiovo! <laughs> <laughs>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 아니, 괜찮았어 아니, 그게 무서워서 난 즐길 어... 수 없었어 그래서 다시 한번 가고 싶다 아, 혼자서 따세요 어, 이거 <웃음> I am Gryffindor and Hayato It's Hufflepuff No! I'm also Gryffindor No, you're not Gryffindor Why? You're Hufflepuff Why? You know why? <웃음> 다음에는 Butterbeast Yes, we're More going up, to try though. the butter beer. Yeah, yes, let's go. go. Me mucho, <risa> chicos. Y ahora vamos caminando rumbo al mundo de los minions. Nunca he ido al mundo de los minions, estoy emocionada. Voy a ir con mi gente porque son de mi tamaño, son chiquitos. ¿Tamaño? Son tamaños, Ania. Ania, <risa> ya tú quieres que me suba a ese juego. Me muero de un infarto y ahí quedo. No, hombre, no. Chicos, hemos venido al juego Jurassic Park y de repente ha salido un dinosaurio de la nada. Wow, se ve bien real. Wow. No hemos llegado, con la gente. Vamos a ver. Antonia y ¿Qué? Tania. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? de ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? de ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! Minion chen ¿no? ¿Qué? ¡No, ¡Nomono mucho Y para botanear vamos a comer Un mandú con forma de Minion Miren qué kawaii es Tiene relleno de curry ¡Yam yum! yum. Y ahora estamos en el juego de Spider-Man. <laughs> Doraemon and Hayato <laughs> <Yogito>. <laughs> ah, <matá. laughs> No nos vamos a poder subir porque es una montaña rusa y a mí me dan miedo las montañas rusas y aparte hay que esperar 70 minutos y es mucho tiempo. Doraemon sí. <laughs> de y como es temporada de Halloween vamos a ir a ver este musical que dice Rock and Roll con Monsters. Ok 아니! 재밌었어. 아니! 재밌었어. 아니! 아니! 진짜. 아니! 진짜 최고였어. 우리 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아니! 아 아니! 아니! 너무 아니! 아니! 아니! 많이 풍설이 아니! <웃음> 미니언도 괜찮았고. Mm. 그니깐, 그냥... 하... 아니야, 하나만 무서워서 그 게임. 그래서 내가 드라마 생겼어. 아니야, 괜찮아. 안녕, 유니버설 Studio Japan. Go to the hotel. Yes.